Hola, gracias por participar en el curso de circuitos eléctricos Soy el profesor Marco Antonio Molina ¿Saben ustedes qué estudia el área de circuitos eléctricos? Pues estudia el comportamiento de la interconexión de los elementos Bien sea a través de la conexión física Es decir, a través de un conductor O de manera magnética El área de circuitos eléctricos se divide en varias Tenemos electrónica Potencia Máquinas eléctricas, comunicaciones, mediciones eléctricas y automatización. Ahora bien, ¿saben ustedes qué es un circuito eléctrico? Pues la interconexión de dos o más elementos eléctricos. Y como podemos ver en la figura, uno de los elementos tiene forma rectangular, que es un elemento de forma general, Mientras que los que son circulares son fuentes. En resumen, hemos aprendido que estudia el área de circuitos eléctricos, cuáles son las áreas que involucran los circuitos eléctricos y qué es un circuito eléctrico.